Mujer, ¿te sientes agobiada? ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes...? A ver, vamos a ver cómo te sientes hoy, mujer. Esto es para aquellas mujeres que se sienten eh, cansadas, que se sienten agobiadas, que sienten, eh, puede ser por, por, por los hijos, por los exámenes. Hay tantas cosas, mujer, por las que nos sentimos agobiadas. Eh, nosotras, y hablo especialmente mmm, como mujeres, porque nosotras tenemos como esa, ese, ese ADN de querer estar haciendo cosas en la casa, en el trabajo, con los hijos, los exámenes, los que tienen niños pequeños, y siempre al final del día terminamos muy agobiadas y eh, sentimos que queremos soltar, largar todo y terminamos cansadas. Entonces, mmm, quiero hoy regalarte una técnica para dejar eh, de sentirte agobiada. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Lo primero, eh, recuerda cuando nosotros estamos haciendo este coach y es algo, hola Isadora, ¿cómo estás? Es algo que, que yo siempre trato de hacer, es, es, a ver, es que tengo dos cámaras, siempre digo lo mismo porque sé que los que me ven en YouTube y los que me ven en Facebook dirán porque mira para allá? o porque mira para allá? y es bueno explicar esta parte. Entonces, ¿qué es sentirse agobiado? Recuerda que en nuestro cerebro y en los coaching personalizados que yo hago y que trabajo con ustedes mujeres cuando me toca hacer eh, estos coaching, yo siempre les pregunto ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿qué me gano con esto? El cuando nosotros sabemos abordar, abordar eh, hablarle a nuestro cerebro, entonces eh, estoy agobiada, eso es un, un un pensar, una frase, una creencia, y no me dices que es una creencia, es una realidad. Me siento agobiada. Estoy cansada de todo. No tengo energía. No me quiero parar de mi cama. Me siento abrumada. Me siento preocupada. Me siento angustiada. Me siento abatida. Siento una fatiga tan grande y un cansancio que esto no termina y este mes, y me estoy sintiendo que, que no recibo nada que doy mucho de mí cuando somos mujeres cuando cuando somos eh, mamás cuando le damos mucho al esposo a veces me gustaría, si estás aquí, estás viéndome, dime qué te agobia, por qué te sientes cansada, por qué te sientes angustiada, qué te, qué te fatiga, ¿Qué, qué, te, qué te hace sentir agotada. A veces, como mujeres, nos sentimos que tenemos que resolverle los problemas a todo el mundo, inclusive al esposo inclusive a los hijos, y si no tienes hijos, porque yo sé que hay mujeres acá que no tienen hijos, pero que tienen un esposo que las agobia, que las cansa, y que tienen una casa y una responsabilidad de estar haciendo y haciendo una y otra cosa, y también te sientes agobiada. Entonces, me gustaría primero entender qué es estar agobiada. Estar agobiada es estar cansada, es estar abrumada, es estar fatigada, es estar agotada, es estar cansada de todo y no recibir nada. Ese es algo que estaba mirando aquí en, la, en, las, en, digamos, en, en lo que tengo de, de por qué estás cansada y me dicen es que estoy cansada de dar tanto de mí y no recibir nada esa su, ha sido una respuesta de, de una de ustedes me dice Marimé es que estoy cansada de que doy todo de mí estoy cansada de no poner límites estoy cansada de que siempre se repite la misma historia y no estoy poniendo límites y no sé poner mis límites estoy cansada, estoy agobiada de que mi esposo me grite y que yo no sepa poner límites yo no sé si tú estás cansada de que tu esposo te grite y que te insulte y me vas a decir cómo así marimelda y a estas alturas hay mujeres que se dejan gritar Sí, a estas alturas hay, hay mujeres que no saben poner límites y este es otro estoy agobiada eso termina imagínate que una persona te esté gritando todo el día que te esté insultando ¿Cómo crees que se siente esa persona que está recibiendo insultos y que está recibiendo eh, gritos? Se siente cansada. ¿Sabes cómo se siente? Pérdida de fuerza, pérdida de energía, pérdida de, pérdida de fuerza, cansado del camino. Ahora nada más estaba escuchando una canción que me encanta que dice, Cansada del Camino. Cansada de pasar el infierno, estoy sin fuerzas y llego a ti, Señor. Esa, Estoy cansada de no saber poner límites. Y esa parte de poner límites, mujeres, yo, yo quiero, separada de yo, yo quiero ayudarte, quiero darte una técnica hoy que a mí me ha servido muchísimo para que tú, aprendas a poner límites en tu vida esta técnica de para dejar de estar agobiada la técnica número uno para dejar de estar agobiada, escríbame eso por favor Isadura. la técnica número uno para dejar de estar agobiada es poner límites yo hoy elijo en mi vida poner límites. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es poner límites porque es que me estoy sintiendo angustiada, agobiada, cansada. Me estoy sintiendo con falta, eh, no tengo energía, pérdida de, fu de, de fuerza, cansada en el camino. Eh, estoy cansada todo el tiempo, sin energía. ¿Y eso dónde me lleva? Me lleva a pensamientos de muerte. No le estás viendo sentido a tu vida. No le estás viendo sentido a tu vida. Eso le pasa a una mujer cuando está cansada, cuando está abrumada, cuando está fatigada, cuando está agotada. Ya no quiere vivir más. Entonces, ¿qué son límites? Los límites es... Nosotros habíamos dicho, y yo creo que hoy, un límite es estar dentro de esta, es crear un campo magnético, es crear un campo donde no puede entrar otra persona a dañarme, y pongo un una, eso, eso es como una frecuencia, un límite es un campo que está magnetizado. Escriba eso, por favor. Un límite es un campo magnético que está protegido. Este es el mejor ejemplo, este cristal y esa imagen que hay dentro tiene un límite, no me le puedo acercar por mucho que yo quiera entrar ahí. Esto es un límite, es me, está teniendo un campo electromagnético que me protege hola Viviana, ¿cómo estás? entonces, ¿cuál es la mejor técnica para dejar de estar agobiada, cansada abrumada y desesperada? es poner límites ¿y qué es poner un límite? poner un límite es poner un campo electromagnético tan fuerte que nadie pueda entrar acá a lastimarme y a dañarme, un límite es tener la capacidad de decir no, escríbame eso por favor, señorita usted que está acá, y les cuento que tenemos hombres, estábamos analizando hoy mi equipo de trabajo y yo, estábamos analizando eh, eh, las estadísticas mujeres, y cómo les parece que yo les estoy hablando a las mujeres, y los hombres nos están viendo. Los hombres están interesando en cuáles son las problemáticas de nosotras las mujeres. Estaba mirando las estadísticas y ha aumentado el porcentaje de seguidores y de hombres que están viendo este programa. El hombre sí está interesado en que tú no te sientas tan agobiada mujer, porque tú cargas con muchas memorias ancestrales donde nosotras las mujeres no somos capaces de poner límites. Y se me olvidó lo que le iba a dictar. Límite es crear un campo electromagnético. Límite es tener la capacidad de decir no. Límite es a organizar de tal manera mi agenda que la primera prioridad que yo tengo en mi vida es mi cuerpo. Porque es que porque te estás sintiendo cansada, porque no eres capaz de decir no. Porque crees que tú eres indispensable en la vida del otro y sí que si te mueres, el otro, mi amor, el otro va a sobrevivir. Comprobado científicamente. Eh, Muchachas, yo normalmente no me maquillo y me veo, <risa> me veo rara maquillada. Me, me miro y digo ay cómo me maquillé pero no importa eso es parte de, de la vida uh, Isadora si me puedes hacer el favor y me gusta cuando Isadora me hace las preguntas que me está haciendo porque de esa manera yo voy eh, evaluando si te está uh, sirviendo la información gracias, límite gracias por lo del maquillaje normalmente no me maquillo pero hoy me maquillé y, y como que me veo muy así pero eh, es parte de, de la vida de, de mirarme que no me maquillo normalmente bueno a ver la técnica otra vez vuelvo y, y resumo para concretar la técnica número uno para una persona Dejar de sentirse agobiada es poner límites. Póngame eso. Listo. ¿Qué es poner límites? Poner límites es tener la capacidad de decir no. Y a este espacio nadie, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi madre, ni mi padre, nadie puede entrar. Hay un límite que es íntimo y solamente estoy con Dios. Y es el único espacio que tengo mío. Y esto es un campo electromagnético que absolutamente nadie puede entrar, excepto yo. Y cuando alguien entra a este campo, es porque está violando una ley, la ley del respeto. Entonces, yo dije que una técnica, pero aquí va otra técnica, la técnica del respeto. Tengo que poner respeto Ok Usted a mí me respeta Es que me tiene que respetar Y no es porque yo me diga Es que usted me tiene que respetar Porque yo soy la del No, no, no, no Yo no hablo de ese tipo de respeto Yo hablo de un respeto El primer respeto Que tengo que tener Como mujer Es empezar a respetar al otro en lo que quiera pensar acuérdese vuelva y escriba esto por favor que es muy importante lo que yo le estoy diciendo el primer respeto que tengo que tener es el mío hacia la otra persona, la otra persona puede hacer pensar y decir lo que quiera, yo lo respeto ese es mi primer mi primer paso a conectarme a saber lo que quiero en mi vida y que no y el primer, eh, para poner límites es muy importante mujeres, que ustedes usen la rutina diaria, esta rutina diaria es indispensable poner límites a mi horario a mi tiempo, yo no me puedo quedar todo el día en función del otro, no puedo. Señor, ayúdame, porque es que esto es imposible. Yo tengo que poner límites, porque mi, mi regalo más grande, mi regalo más grande es el tiempo. ¿Cómo saber qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cómo saber lo que quiero en mi vida? Esa es, ¿sabes por qué te sientes agobiada? Porque precisamente falta de energía, falta de motivación, es sentir que no tengo un propósito. Ese es otra cosa que nosotros tenemos que saber. Tener un saber cuál es mi propósito en la vida cómo saber cuál es mi propósito en la vida me gustaría mujer que te imagines qué soñabas cuando eras niña cómo te sueñas ver si no tuvieras ningún problema hoy tienes que activar tu visión al futuro cómo salir de esta agobio y de esta falta de energía empezando a traer a la mujer del futuro te hago una pregunta Isadora tú tienes una mujer del futuro en tu imaginación tú cierras tus ojos y puedes verte en un lapso de dos años tú puedes verte en un lapso de al menos dos días de al menos un día tú puedes verte como esa mujer, cómo te ves. A ver, vamos a hablar de eso. Una técnica para salir. Muchachas, estoy dando todas las técnicas que se me están ocurriendo en este momento. Una es no poner límites, la, poner límites, la otra es saber decir no, la otra es crear un campo electromagnético, la otra es saber cuál es mi propósito de vida. Si tú no sabes cuál es tu propósito de vida, te invito a que me llames, te doy permiso, y me dices, Marimelda, necesito una cita contigo, yo quiero identificar cuál es mi propósito. Si lo deseas, por favor, es muy importante. Aquí en el, en el, en, también en el momento les estoy colocando una guía para que ustedes descarguen el método de la Escuela Cuántica Mía, para que ustedes descarguen esta rutina diaria. ¿Cuál es otra guía para nosotros? Dejar el agobio, una técnica, establecer una agenda, establecer un horario, poner límites en la parte, en todas las áreas, espiritual, en los talentos, en la diversión, en el descanso, en los ingresos en generar eh, eh, en el estado de salud en, la, en el ejercicio en la familia y en los compromisos cuando tu vida es te sientes feliz y te sientes con un propósito pero si tu vida todo el día es de color azul o todo el día es de color rosa o todo el día es de color amarillo no hay un equilibrio el equilibrio es otra técnica que requieres para dejar de sentirte agobiada acuérdese de esta frase en el centro del equilibrio está la paz en el centro del equilibrio está la paz por eso este código de colores lo vamos a empezar a trabajar en la escuela cuántica mía eh, mi propósito es amarme pero más de a ver por ejemplo Ada vamos a hacer este ejercicio mi propósito es vamos a trabajarlo con esta con esta técnica espérate un momento Ada se me perdió Ay, que lo hice mm, ok no lo encuentro pues, se me perdió. ok mira cómo encuentro mi propósito el tiempo es mi jefe cómo encuentro mi propósito entendiendo que el tiempo es mi jefe y yo tengo 24 horas al día para cumplir mi propósito resulta que cada usted se va a morir ahora en la noche no tiene sino 24 horas al día pero de esas 24 usted ya durmió 8 le quedan 16 por lo tanto el tiempo es su jefe ¿qué harías ahora mismo? ahora, aquí en donde estás sentada ¿Qué harías ahora mismo si te fueras a morir en la noche? A la noche, a las va, va, hasta las 12 de la noche tiene vida. ¿Qué harías ahora mismo? Necesito una respuesta, necesito que me des una respuesta. ¿Qué harías ahora mismo? si te dijeran que ahora a las 12 de la noche, como la cenicienta, se va a morir. Porque el tiempo es mi jefe, y el tiempo es la mejor herramienta que yo puedo tener. El tiempo es mi jefe, el tiempo se nos está acabando. Entonces, es muy importante que entiendas que el tiempo es el jefe, Dios, y Dios te dio a ti un espíritu de poder, amor y dominio propio, y no se le puede olvidar esa parte, vamos a ver qué dice Ada, vamos a hacer un coaching con Ada acá, listo, mi propósito es amarme, sí, pero hoy, ahora, aquí, ¿qué harías?, ¿qué significa amarte hoy?, Quedarte en la cama acostada, dejarte gritar, dejarte manipular, eh, permitir que el otro haga contigo lo que el otro quiere. No, es que, no, no, no, yo, yo tengo que sacudirme. Es que el, el tiempo que Dios me dio en este, en este momento, aquí y ahora, es limitado. Y es, y es mi función tener espíritu de Poder, amor y dominio propio. Es mi función, porque ese es el espíritu que Dios me dio a mí, y yo estoy dotada de ese espíritu, pero lo tengo que expresar en palabras. Mi propósito es amarme, está bien. Ahora, ¿qué acciones crees tú que debes hacer ahora y aquí mismo para saber que te amas. Mi propósito es amarme, cuando tú te amas creas un campo electromagnético. Solamente cuando tú te cuando tú te amas eres capaz de ponerle un dominio, un poder y amor a tu tiempo, porque tu tiempo es lo más sagrado. Mire, el tiempo es tan sagrado que el tiempo nosotros se lo regalamos con mucho amor a los hijos, se lo regalamos con mucho amor al esposo, con el tiempo, el tiempo se vende, por el tiempo te pagan, el tiempo es, yo diría que de las cosas más valiosas, dar gracias a la vida. Entonces, ¿qué harías en ir aquí ahora? Estamos aquí, está reunida y empezarías a respiro profundo y dar gracias, a expresar gratitud, gracias a la vida. Y empiezo a crear ese campo electromagnético en función del agradecimiento. Y empiezo a crear ese espíritu de poder, de fuerza. Y no tengo sino el día de hoy, un día a la vez, solo por hoy. Y solo por hoy soy una mujer que estoy empoderada, porque Dios me dotó de un espíritu de poder. Y poder es fuerza, y poder es berraquer, y poder es capaz de decir no. Y para eso también le dio un espíritu de templanza de dominio propio. Me acerco a mis, a mis seres queridos a disfrutar con ellos. Entonces, ahora en tu agenda vas a colocar tiempo para mi familia, porque todo el tiempo no puede ser para cumplir obligaciones, porque todo el tiempo no puede ser para estudiar, porque todo el tiempo no puede ser para generar ingresos. Hasta una persona que lo único que hace es generar ingresos, está en desequilibrio. Porque la vida no es solamente un color. Hasta una persona que está todo el día rezando, puede estar rezando y rezando y rezando, y rezando, ya está en desequilibrio. En el centro del equilibrio está la paz. Entonces, Tendrías ahora mismo que llamar a tu mamá y decirle, mami, voy para allá. Y entonces aparece aquí el otro que dice, no, no va a donde su mamá. En esa, esa época se acabó, mi amor. Es que yo ya definí qué voy a hacer con mi vida. Y asumo las consecuencias de lo que el otro haga. Si el otro hace una pataleta. Pues es su eso, eso pataleta, la puede hacer, es que, es que el otro es libre de hacer lo que quiera. ¿Quién le dijo que el otro tiene que ser maduro? No, yo lo respeto, respeto tu pataleta, puedes enojarte, puedes acabar con la casa y yo voy saliendo. Hay que poner límites, mujeres, para todo en la vida hay que poner límites, aprender a decir no. Valeria dice, yo saldría de paseo con mi familia para disfrutar las últimas horas con ellos. Entonces, porque ahora mismo, después de que acabe el live, usted me hace el favor, toma su agenda y dice, diario, hoy, hoy, solo por hoy, hoy, tiene 16 horas, de esas 16 horas, hoy, hoy, me voy a dedicar una hora a mi familia porque si me muero en la tarde ya se acabó la fiesta pero al menos hice una reconciliación perdonaría y sanaría heridas bueno, ahora mismo ya, perdón ya, ya lo que pasó, eso ya o sea, yo no me puedo quedar todo el día pensando en las ofensas de los demás o en, las, o, en, o en lo que yo hice no, ya, ahora mismo perdono, suelto todo ahora, es ahora ahora, muchachas, es muy importante que ustedes pronuncien la palabra ahora, yo Isadora Cardona Gutiérrez me perdono ahora mismo y cuando llegue ese animalito a su cabeza y cuando llegue ese que habla que es un ataque mental porque esos son los dardos del enemigo ese es el ataque más grande que es a nuestra mente usted le dice qué pena pero yo Ada Isadora Cardona Gutiérrez me perdono aquí y ahora mismo libero todos mis ancestros y los suelto, y los dejo libre, y los dejo en paz, y los dejo en manos del Espíritu Santo a mí, a mí no me van a venir a joder aquí, a mí no me van a venir a, a, a, a, a agobiarme y a cansarme, no, no, afuera pues, se fueron, se fueron, <risa> ese, ese, ese se fueron, se fueron, ese ahora mismo es poderoso, poderoso, ahora, ahora, Viviana Varela, yo Viviana Varela, ahora mismo me perdono y suelto, y hagan así si les toca, porque a veces nosotros somos tan, que tenemos como que tocar y suelto, y suelto, y suelto, y perdono, y suelto, y lo dejo libre, y lo dejo en paz, y lo dejo en manos del Espíritu Santo, porque nadie, ahora, si llegan con un palo y si llegan con una piedra y tiran acá, ¿yo qué hago? Llamo a la policía, porque para eso existe la ley y para eso existen eh, eh, normas sociales. Llamo a la policía porque me están tirando piedras y me están quebrando, y me están tirando piedras y palos y pues obviamente tengo que proteger este cristal. Lo primero que hago es llamar a la policía es que me están tirando piedras y me están tirando palos y me pueden quebrar el cristal de lo contrario, no porque es que un grito yo no lo escucho porque yo estoy blindada y a, y a partir de ahora esta es otro, otro, otro, otra técnica ahora mismo me dejas de gritar quiere que le traiga eh, un mariachi va a cantar y, lo, y se queda mirándolo a los ojos y lo miras fijamente pero no tienes que gritar solamente tienes que verte con templanza con espíritu de poder y dominio propio y si a mí no me tiene que es que no me puede, es que es que o sea usted puede gritar lo que quiera pero así pues como insultarme y afajarse conmigo no esto no es conmigo esto no es conmigo y no es conmigo y entonces el otro te va a presionar y te va a saltar tendría que llamar a la policía porque eso también ya se llama acuérdese si es con una piedra si es con un palo, llamo a la policía de lo contrario, lo miras fijamente a los ojos y le dices a partir de ahora no me vuelves a gritar se puede estar enojado puede hacer su pataleta, pero me, me deja como este espaciecito hay un espacio que tú tienes que poner un límite puede ser tu cuarto puede ser que te sales de la casa y te vas a caminar puede ser eh, algo como un algo que te simbolice un espacio y un territorio ahora mismo ahora ese, ese ahora mismo es muy fuerte y es muy poderoso, y lo más importante muchachas, para terminar aquí es que tienen que pronunciar la palabra es muy poderosa ahora mismo perdono y suelto mi pasado ahora mismo empiezo a amarme, ahora mismo pongo límites, ahora mismo pongo eh, eh, este campo electromagnético ahora mismo, pero con la palabra porque acuérdense que la palabra es creadora, la palabra tiene poder y precisamente la palabra es la que le da fuerza a las acciones y entonces acalla la palabra, acalla a la mente o a los espíritus que se apoderan de tu mente, a todos esos dardos, es con la palabra que tú la expresas y le dices, ahora mismo suelto, suelto y perdono, te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo amén. Y conmigo se acabó la fiesta. Es que no más. O sea, es, yo no sé si suena fácil, no sé, me gustaría, eh, Viviana, si, si lo puedes hacer, y si no lo puedes hacer, entonces... Necesitas mucha ayuda. Para eso, mujeres, es importante que estemos apoyadas, que estén en el grupo de WhatsApp, que estén en el grupo de Telegram, que estemos en comunidad para que podamos realmente sentir esa fuerza y ese poder que Dios nos ha otorgado, pero que tenemos que hacer uso de él, porque qué tristeza morirme ahora en la noche porque no tengo sino 24 horas al día, duermo 8, me quedan 16 y ¿qué hice con mis 16 horas? Por eso es que termino tan agobiada, por eso es que termino tan cansada y por eso es que ese termino sin expectativas de vida, por eso es que termino sin visión del futuro y por eso es que termino con pensamientos de muerte y ¿para qué? seguir viviendo si esta vida no tiene sentido, entonces yo no quiero que tú te pierdas, yo no quiero que tú te pierdas y mi misión es decirte, sabe que venga para acá, venga para acá que es que usted se viene para acá y se me para a este lado, deje de estar permitiendo tanto abuso y sentirse tan agobiada y sentirse tan cansada, cuando Dios no la diseñó a usted para eso, y para eso estoy yo aquí, venga para acá. Y esa es la fuerza, y ese es el carácter que Dios nos da para que podamos pasar al otro lado. Y yo ya pasé por ahí, pero yo ya sé cómo y con qué técnicas pasarlo. Entonces, venga para acá, a ver, carajo, <risa> tan linda. Listo, bueno, bueno, mujeres, me encanta, me encanta que, que, estemos aquí, yo saldría de paseo con mi familia para disfrutar mis últimas horas con ellos, por aquí nos cuenta Viviana, eh, dar gracias por la vida, dice Isadora, y bueno, mujeres, las quiero mucho, ha sido un placer, mañana nos vemos en el live a las 11.11 11 con Marimelda con la mujer del futuro. Chao, mujeres lindas. Las quiero mucho.